El, el picheo de nosotros. Eh, sé que la ofensiva ahora mismo también ha estado respondiendo, pero eh, esto se ha planeado alrededor del picheo y los muchachos han respondido. Eh, una sola salida donde no hemos lanzado más de cinco innings y es debido a, a, a las limitaciones que tiene Ariel Peña y creo que eso le ha facilitado el trabajo a la ofensiva, a tener espacio para, para anotar carreras. Sabemos que que tú sabes que esto es algo que a lo mejor no es sostenible, eh, ese picheo y ese, y ese tipo de bateo, pero nosotros tenemos que, que aprovecharnos de esa situación y, y lo que queremos es entrar lo más pronto posible a la serie final. Y seguimos dándole crédito al cuerpo de coaches y a Lino Rivera de la manera que, que han sido manejando el equipo. ¿Te ha sorprendido la bola de relevo tomando en cuenta la ausencia de Jonathan Aro y Eduardo Santos? Bueno, nosotros eh, teníamos profundidad ahí y obviamente esos dos muchachos hacían muy buen trabajo. El, el plan desde un principio era mover a algunos de esos muchachos de la rotación hacia allá y ellos han respondido. Yo lo, lo que sí creo que a principio de temporada algunos de ellos no, no lanzaron al nivel que ellos podían lanzar, pero, pero sí, ha sido una agradable sorpresa ya que Santos eh, fue uno de los relevistas más dominantes de la liga y ahora mismo los muchachos han seguido. Eh, como si no hubiese pasado nada. Mane, hablando al bateo. Hoy, por último, tomo a a tu sabiduría, jueves. Y muchos parámetros han preguntado por más miedo que otra cosa, que si va a ser parado ¿no? ¿Así que así, ¿qué tiene el liceo preparado? Nosotros no hemos, no hemos tenido ningún tipo de conversación con Baltimore, lo acaban de aceptar, es lo único que va a estar en el rote de Grandes Ligas igualito como él estaba con Atlanta, así que nosotros no sabemos qué decisión va, va a tomar Baltimore con él, ni, ni qué decisión va a tomar él, eh, así que nosotros nos ajustaremos si pasa algo, pero no estamos anticipando nada, él estaba en un rote de Grandes Ligas y estaba aquí jugando como cualquier jugador. Mani, eh, hemos escuchado que ya Juan Carlos Pérez no va a seguir más allá de la serie de Round Robin. Félix Pérez, un jugador que fue parte importante de, la campeonato, de tu primer campeonato con tigre 2012, 2013-2014, estaría quedando eliminado mañana, sábado, en su equipo allá con Venezuela. ¿Estarían los planes de tigre Licey contactar a Félix Pérez para traerlo para un eventual final de Round Robin y una, y una serie final? Lo primero es que ahora es que vamos por la mitad del round robin, o sea que estar hablando de, ¿sabes nosotros? ¿De qué va a pasar con Juan Carlos después del round robin? Ahora mismo es un poquito irrelevante aunque desde un principio él me habló a mí de que él iba a participar en el eh, solamente por el round robin y después hablábamos. Lo primordial aquí es llegar a la final. A mí ya, yo después que llego a la final, nosotros nos ajustamos. En lo que se refiere a otros importados, nosotros ahora mismo tenemos 10 importados, tú no puedes tener más de 10 y nosotros estamos muy contentos con lo que nosotros tenemos aquí ahora mismo y tenemos que estar claro, eh, nosotros no lo podemos traer a todos y el, el, la, la realidad es esa, nosotros tenemos 10 importados pero falta mucho juego todavía, no sabemos qué se, puede, qué se puede presentar, pero para mí sería muy duro eh, simplemente eh, por, por cualquier razón sacar uno de los muchachos que están aquí que Dicho sea de paso, sería muy difícil ahora mismo señalar uno que debería de estar en su casa porque ellos están haciendo su trabajo y, y, y en posiciones que nosotros lo utilizamos. ¿Queda descartado el nombre de Jaime Navarro para esta temporada? No queda descartado, pero todavía nosotros no hemos, no tenemos nada concreto. Tú sabes, con él, el, el, sabes, nosotros hemos, hemos tenido esperanza de que él, de que él se acerque y, que, y poder eh, agregarlo al equipo, pero eso no ha pasado. Y nosotros, te voy a hablar la verdad, nosotros... Nosotros no, este equipo no fue estructurado basado en ninguno de esos muchachos que juegan en el béisbol asiático, en ninguno y, y se ha notado ahí, nosotros de antemano anticipábamos que esos muchachos iba a ser difícil que participaran y, y en realidad inclusive muchos de los que participaron en la temporada que ya no están aquí, ni siquiera alrededor de ellos, el equipo estaba, eh, estaba eh, planeado. Eh, pero nosotros eh, todo el que venga es un bono y lo añadimos y lo utilizamos de la, la mejor manera posible y en la situación que estamos ahora mismo yo creo nosotros, que nosotros estamos bien y, y vamos a tratar de mantener el equipo, este equipo que está aquí junto lo, la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, Manny, 8 eh, y 1 prácticamente sería insostenible, según lo, la probabilidad. ¿Tiene el ICE diseñado un plan B para cuando las cosas convienen a cambiar? No, no, el plan B, estos son estos muchachos que están aquí, se dice que es insostenible porque, o sea, es muy difícil que uno termine 16-2 y, y que siga así, pero no, la pelota tiene sus altas y sus bajas y cuando el picheo no, no responda como está respondiendo ahora y el bateo te, no esté haciendo toda la carrera que hay que hacerlo, que hay que tener paciencia y esperar que vuelvan otra vez a jugar bien, eso no quiere decir que si, que si se pierden dos o tres juegos que hay que salir de gente ni que hay que armar otro plan, la pelota es así y... Estamos jugando muy bien ahora y lo aceptamos y si las cosas cambian de un momento a otro, como suele suceder aquí, pues simplemente hay que tener paciencia y seguir trabajando. Sí. Yo, no, definitivamente, una vez más, estás haciendo un gran trabajo como gerente. No dudes que tú has a la expectativa como hombre del gol. ¿Cuál ha sido la clave para que el conjunto tenga 8-1 hasta ahora? El picheo. Uh -huh. eh, nosotros todo lo hacemos alrededor del picheo. Pensamos que el picheo marca la pauta en el juego de pelota. Eh, lo hicimos desde el principio de temporada y ahora aquí en el round robin igual. Cuando tú puedes mantener a la oposición con menos de cuatro carreras por juego, hasta el equipo más mediocre promedia cuatro carreras por juego en, en una temporada larga de béisbol y se ha dado el caso que como los muchachos han lanzado también, pues la, la ofensiva se ha podido relajar y, y ha anotado una buena cantidad de carreras. Además se merece mucho crédito estos muchachos, eh, Soylo Almonte y Juan Carlos Pérez, que son o sea, bateadores de, de uno de los, son de los mejores bateadores de este torneo en los, en los últimos años, y pues, sabíamos que con el tiempo aquí en el round Robin ellos iban a coger el, el piso, y, y lo han demostrado, y nos han ayudado muchísimo con, con, su, con su porcentaje de envasarse, y también con su, con su ofensiva en general. Manny, Yuneski eh, Ma, eh, Maya, lanzó el 27 de diciembre, salió por unas molestias, ¿qué se puede saber de Maya cuando regresa la rotación de Tigre Licey? Sí, todavía no está 100%, mañana, Va a lanzarle a Bateadores un juego simulado y después de ahí, pues entonces nosotros lo vamos, lo vamos a evaluar y dónde donde lo podemos colocar. Él no va a lanzar en ninguno de estos cuatro días, por eso no está en el roster de 40, así que vamos a ver después de mañana qué, qué resultados tenemos.